Soy Jaime Soto, ingeniero de sistemas con maestría en computación aplicada y una especialización en educación superior. A través de mi experiencia profesional en el campo laboral como en el campo de la docencia he abordado muchos temas como la inteligencia artificial, el big data, eh, Internet de las cosas y muchos lenguajes de programación. Y eso me llevó a la pasión de las cadenas de bloques, lo que llamamos blockchain, que va a ser un transformador del mundo, tanto en lo social como en lo político como en lo económico. Este curso Fundamentos de Blockchain tratará de despertar en ustedes la pasión y el amor por este conocimiento. Blockchain significa muchas cosas, no solamente Bitcoin y transacciones en el mundo financiero. Podemos utilizar Blockchain en el registro de una historia médica inalterada, en un sistema de votación y muchas más cosas las que se nos puedan ocurrir. Por lo tanto, en este curso trataremos de abordar el origen, qué motivo a Blockchain, qué estamos haciendo hoy en día con Blockchain, con esta tecnología disruptiva y hacia dónde la podemos llevar.